Me llamo Luis Jiménez, soy guía turístico de una empresa que se llama Flora Málaga, que montamos dos malagueños y enseñamos Málaga Cine normalmente, y cuando hacemos esta ruta del clima normalmente por me encargo un poco de la parte más histórica del, del recorrido. Buenas tardes, soy es Iglesias, un placer, eh, trabajo en una cooperativa andaluza que se llama el Climate y hacemos innovación social por el clima, y aportamos la parte climática a la ruta. Eh, buenas a todos, mi nombre es Pedro Blanco, vengo de la asociación El y del espacio... Que se llama Rancho Limón, es una de las tres partes fundadoras de la, de la ruta al clima. Nuestro espacio está en Pártama y se llama Rancho Limón. Nos encargamos más de lo que es la parte educativa y trabajamos mucho con los jóvenes. que Para los que malaguete malagueños, de 150 años aproximadamente. A la izquierda, la malagueta, como veis por el otro lado, directa para la ciudad de Málaga. ¿Veis? Como veis, no están teniendo demasiada influencia en las cumbres de la vacaciones, están yendo Empezaron a tener más representación en la, la de decisiones, de decisión también por lo menos de llevar un poco la, la rebelión contra la extinción social, ha dado una cierta cantidad para que empezamos ya en su día Alguien quiera mí Un poco un balance, yo me pregunto si el muelle 1 que tenemos es el muelle 1 que queremos, O sea quizás se va a fallar un poco la, la, la. la liga de la cabida. La economía local, depende de la localización económica en la página de Google Localization Day, o sea, mundial de la localización ¿Qué tiene que ver localización económica? 66% del empleo. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, quería, tendría de distintos puntos de la ciudad. Esto, por ejemplo, desde los baños del carro, no sé si lo conoce. en esa línea. Pero primero, eh, hay otra manifestación similar. ¿Cómo? ¿Y ¿Qué pasó? Se pendía se puede hacer nada. No, no se Un. Ya. El río necesita respirar Listo, venga